TikTok es una plataforma que se está haciendo muy popular en estos momentos, muchas personas se están grabando en sus casas y por ende no podían faltar los sucesos paranormales. Uno de esos videos aterradores se hizo tendencia en internet, hoy lo vamos a analizar y descubriremos si ese video es verdadero o es falso. Mi nombre es Castro. comenzamos. Gran pánico ha causado el siguiente video. Muchos afirman ver un fantasma tras la niña que se encuentra bailando. Los usuarios de TikTok se dieron cuenta de eso y comenzaron a reaccionar a este escalofriante video. La usuaria que subió el TikTok se trata de Naomi Valdieso Ru, quien sin ninguna intención de espantar a nadie hizo el corto de video bailando una de sus canciones favoritas. El rostro que aparece cerca de su hombro y desaparece, a muchos ha causado terror. Creen que a la gran cantidad de personas que se están grabando en sus casas pueden estar captando fenómenos sobrenaturales. El video saltó de TikTok a Facebook, y luego a las notas en páginas de internet, donde nadie sale del asombro de aquel rostro fantasmal. Hasta el día de hoy, el video sigue circulando como evidencia de la presencia de espectros que se encuentran cerca de nosotros, y muchos siguen espantándose por eso. Sin embargo, no hay gran misterio en este. Me dediqué a revisar qué era lo que había ocurrido y me encontré que Naomi regularmente graba sus TikToks junto a otra niña, muy posiblemente su hermana. Y aunque en el video no se ve a nadie por detrás y solo el rostro que se asoma por un segundo, la verdad es que la oscuridad del pasillo ocultó a la otra chica que sin tener la intención, la mala calidad del teléfono la convirtió en... En un fantasma Para muchos Para demostrar esto Aquí les muestro un TikTok de la misma Naomi Que grabó el mismo día Y como vemos aquí Se puede ver claramente Que eran las dos chicas Y no solo una Un video que hasta el momento De haber sido real sería impresionante Pero ahora que saben la verdad Solo queda como un buen video de TikTok Que aunque no es real si sí fue bastante entretenido. Quiero pedirle a toda la legión Oxlack, todos los que están viendo este video que me ayuden con algo. Tengo un amigo llamado Rede, el cual tiene un canal muy interesante sobre terror, creepypastas, fenómenos paranormales, es relatos desclasificados. Vamos a hacer que llegue a sus primeros 100 mil suscriptores, está cerca de llegar a los primeros 100 mil, la verdad lo vale, porque su contenido es bastante, bueno, bastante interesante, así que tengo un amiguito de lo paranormal, vayan todos por favor y suscríbanse a su canal para que pronto llegue a esos 100 mil suscriptores, el link se los voy a dejar en la descripción de este video y vean todos sus videos, verán que es muy bueno. Mi nombre es Osla Castro y nos vemos en el siguiente video.